Se nota muchísimo la calidad de vida porque al poco tiempo ya trabajas tres semanas y ya te da para comprar un coche. O trabajas tal y ya te puedes comprar una moto, ya te puedes mover por aquí, ya puedes empezar a viajar para un lado para otro. Da igual la edad que tengas, que puedes tener una muy buena calidad de vida y me parece brutal, la verdad. Llegué aquí a Australia hace como ocho meses, nueve meses. Empecé en Sydney y ahora me venía aquí a golpes. Fue un día que pensé, dije, voy a salir de España y voy a irme por ahí a conocer un poquito el mundo. Yo quería eso, un destino como Australia, de buen clima, que se vea buen, buen ambiente, buena gente, que se hable inglés para poder aprender inglés, que pueda también trabajar. Y Australia lo veía el destino perfecto. Encima estaba muy lejos de España y eso es lo que me gustaba. ¿sabes? Ya si me voy a la aventura, me voy bien. Y como no pude venir en primera instancia aquí a Australia, me fui a Irlanda, estuve tres mesecitos allí aprendiendo inglés y ya luego decidí venirme a Australia en cuanto pude. En cuanto abrieron las fronteras, me vine. Yo lo primero que hice cuando me decidí por venirme fue buscar en Google, ir a Australia. Y fue YouTube Project la primera empresa que me salió. Les mandé el mensaje, me contactaron y ya empecé a hablar con ellos y me gustó mucho la el rollo que tenían, investigué un poquito sobre el YouTube Project, vi que tenía buenas opiniones y dije, bueno, vamos a hacerlo. En primer lugar, me fui a Irlanda con ellos, me encantó el trato, cómo lo hacían todo, la gente que me ayudaba en la ciudad, me lo hicieron todo muy fácil y dije, obviamente, para ir a Australia, ¿para qué voy a cambiar de empresa? Sí, a mí me está yendo súper bien con YouTube Project, pero después decidí venirme con ellos. Muy bien, la verdad, o sea me lo hicieron muy fácil, es como, como un buffet, te llega el primer plato y tú vas eligiendo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué escuela quieres, esta, esta o esta? Quiero esta, vale, para el seguro médico, ¿cuál quieres? este, este o este. Tú tan solo vas eligiendo. A mí en lo que es el proceso me lo hicieron súper fácil. Estoy seguro que si no fuera por YouTube Project no hubiera sido capaz de hacer todo el papeleo que hay que hacer, eso seguro. Nada más llegar nos dio la... quedamos con la chica y nos dio la tarjeta del móvil, nos fuimos a abrir la cuenta bancaria y nos estuvo explicando un poquito cómo encontrar trabajo, las zonas, las zonas más buenas para vivir y tal. Sidney sí, me encantó en general. Todo, o sea, me pareció brutal, pero porque yo no vivía en Sydney Centro. Yo vivía en Bondi, que es la zona de la playa, que ahí vivía como un rey, porque en la zona de la, de la playa de Sydney tiene como Bondi, tiene al lado Randwick, tiene muchas playitas, que tú incluso hay un paseo que puedes ir andando, o sea, y yo vivía en Bondi, trabajaba en Bondi, tenía la escuela en Bondi y yo hacía mi vida en Bondi. Que luego quería salir de fiesta, lo que sea, pues me cogía el, el metro y en 20 minutos o 15 ya estaba en el centro. Me gusta Gold Coast, el tema de la playa, tiene una playa muy chula muy bonita el centro no me gusta mucho por el tema de que lo mismo son demasiados edificios no lo veo muy rollo australiano cuando tú piensas en australia lo mismo te imaginas más ahora bueno, como byron bay que es más un pueblecito la gente por las tardes se va al típico cefe a tocar la guitarra escucha música a ver a el atardecer poco es más distinto yo lo veo más distinto como más gente que viene de paso pero sí que es verdad que tiene barrios a los alrededores como pulangata como burleigh hits que son preciosos a mí me encantan y yo pues se lo recomiendo a todo el mundo, que viva por esa zona y luego si tiene que venir a trabajar aquí o lo que sea bueno, pues te coge el autobús o lo que sea, que está a 15 minutos, 20 minutos En Sydney sí que es verdad que era una barbaridad el trabajo que había, o sea, incluso para mí que yo llegué con inglés bajo y yo lo puse en el currículum, ahí no mentí, y aún así tuve un montón de ofertas, pero sí que vine con un amigo que tenía nivel alto, le llovieron las ofertas, o sea, era brutal, y aquí en Golco es igual, la verdad, hay mucho trabajo, lo que pasa es que hay que buscarlo, ¿sabes? Tampoco te puedes poner muy exquisito porque al final depende de tu nivel de inglés, a más nivel de inglés tenga, más opciones vas a poder tener, pero igualmente hay mucho trabajo. El tema de acomodación sí que es verdad que es complicado, ahora está más complicado. Yo pienso que tampoco es tan difícil. Yo pienso que es eso, es buscar y las ganas que tú le eches. Sabes Realmente, aquí en Golco, nosotros nos llevamos como un mes y medio para encontrar casa, pero porque estábamos tan a gusto en el hostel que ni mirábamos casa. Pero sí que es verdad que ahora está más complicado, que hay que estar mirando más, que lo mismo están las cosas más caras, que tal. Pero bueno, igualmente yo pienso que es buscar y que al final siempre hay gente que sale y que entra. Sabes Siempre van a quedarse huecos libres y hay que estar rápido, hay que estar espabilado y estar atento a Facebook, sobre todo. Yo suelo hacerlo todo por Facebook. De 8 a 12 y cuarto estamos en clase. Luego de ahí me suelo ir al gimnasio que lo tengo enfrente. Entonces, del tiro me voy al gimnasio, termino sobre a las 2 o así, como y ya directamente me voy a trabajar. O ¿Sabes? Me paso trabajando lo mismo hasta las 9 o así y ya me vuelvo a casa. Eso en tres semanas, luego los fines de semana que estamos más libres, pues ya vamos viendo. Pero de normalmente es eso. Luego, cuando tienes el horario del Condensed, en vez de ir de lunes a viernes, vas de lunes a miércoles y lunes y martes vas de 8 de la mañana 5 a 5 de la tarde. Realmente te llevas el día entero en clase, por así decirlo. Pero bueno, tienes sus recreos largos, tal y cual. No se te hace tan pesado. Y a mí personalmente me parece muchísima mejor opción porque al final te deja jueves y viernes libre para hacer lo que tú quieras. El trabajo, tú sabes que el lunes y martes no vas a poder trabajar porque te pasas el día entero trabajando. Y aparte, si quieres ir al gimnasio o lo que sea, se te complica. Pero ya tienes el resto de la semana para hacer lo que tú quieras realmente porque el miércoles terminas a las 12 y ya te olvidas de la escuela. A todo el mundo le encanta el deporte, a todo el mundo. En Bondi era increíble la de gente que salía a correr. O sea, tú te levantabas a las 5 de la mañana y había gente surfeando, gente dentro del agua antes de que saliera el sol, gente que salía a hacer running. Los gimnasios siempre estaban con gente. Eso me pareció brutal y aquí en Golco sigue la misma línea. O sea, a la gente le gusta mucho el deporte. Sí que es verdad que el fútbol se lleva menos aquí que en España. Aquí le dan más a otros deportes como el cricket, que también lo he visto mucho o el fútbol australiano, pero igualmente les gusta mucho el deporte. El consejo principal y en el que yo la cagué fue en traerte la maleta llena. Es lo peor que puedes hacer porque, claro, aquí al final te vas a acabar comprando cosas, cambia lo mismo tu estilo porque aquí el estilo de ropa realmente es distinto al de España y claro, ya llega el momento de viajar, ya sea por dentro de Australia o si te quieres ir a Bali, a Tailandia, ya la maleta la llevas, no te caben más cosas, la maleta, de qué haces, si dejas la ropa, si la vendes, si la tiras. Es muy incómodo viajar con la malta llena, llena, llena. ¿Dónde vas con tantas cosas? O Sabes, muy incómodo. Yo siempre recomiendo: no traigas tantas cosas, no te preocupes, te la compras aquí. No es que me va a salir más caro, no te preocupes, porque vas a ganar más dinero aquí. O sea, aquí ganas buen dinero, te da de sobra para comprarte tu sudadera, tu chaleco, tu camiseta, tu bañador y que además, pues bueno, te sirve de recuerdo a Australia el disfrutar la vida. Me imagino a mí mismo con 50 años, me pondría a pensar y diría, yo estoy orgulloso de lo que hice con 20 años, con 21, si, o sea, ahora mismo lo pienso y estoy seguro de que sí. O sea, con 20 años me he venido a Irlanda, estoy en Australia, ahora, la semana que viene voy a Filipinas, yo estoy encantadísimo con la vida que estoy llevando. Pero claro, tengo muchos amigos que están más estancados, que lo mismo están estudiando una carrera que no les gusta, están forzados, no están contentos, no saben qué hacer. Y claro, realmente el tiempo pasa. Sal, pégate un año sabático y lo mismo te abre muchísimo la mente porque venía a Australia o venía a Irlanda o cualquier sitio. Te cambia la mentalidad increíble y te das cuenta realmente de que no todo es eh, termino la ESO, bachillerato, una carrera y a trabajar. O sea, hay muchísimas formas de ganarse la vida, de vivir como un rey y, y seguir adelante.